Laurita Fernández le tiró un palazo a Fede Val. Este jueves, en el programa Todo por Hoy que conduce el pelado Guillermo López, Laurita Fernández sorprendió con una declaración contra Federico Val, de quien apenas se separó hace una semana tras un noviazgo con algunos altibajos, pero con mucho cariño según declaró al expareja. El momento se dio cuando el conductor, que es muy amigo de Federico, intentó hablar bien del actor con el propósito de conmover a su invitada. Pero sucedió lo inesperado. En vez de aquello, Laurita retrucó una contestación tremenda. Fede es un chico encantador. Es más, si yo fuese mujer, estaría enamorado de él, tiró el pelar. No sabes lo que estás diciendo. Disparó ella, aunque luego reconoció que no me arrepiento de nada.